se hace esta canción. Pero su merced sí, le pasó a Anton, echó una claro, discoteca, entonces claro. venía ese sujeto mirando. ¿Estaba solita estaba o bien? estaba ¿Sí acompañada? Se <risa> ¿Estaba solita o acompañada? No, con, mi, con, con una amiga. Con una, amiga? ¿Con una amiga? Claro. Entonces pasó, ahí con, una, cuando uno una dice una amiga, supongamos que entra alguien así espectacular, así como James, está uno en un bar y entra alguien así, <risa> ¿sí o no? María del Carmen, estamos las sí, dos sí, y uno dice, sí. wow, qué man tan bueno. Sí, yo lo primero que le veo, se me dice, que lo primero que le vea un, a un hombre cuando va así, ¿Qué es lo primero que le mira? L el rostro, los ojos, sí. que, que se ría, que tenga una linda sonrisa, que sea grande. Uh -huh. Uy, o sea, alto. Ajá. Yo le miro las apargatas y el machete, ¿no? En el machete, ya sí, se ver. no lo había tenido en cuenta, así mirando el machete. Eso es importante, su machete. Bueno, Valkyria, ya se está trabajando en este, en este, con este objetivo, ¿no? Estamos con ambición aún. Lo que pasa es que queman tan buenos, a que me llama mucho la atención. Y, uh -huh. y pues, en todas las ambiciones han empezado a programar. Y bueno, nada, yo he dejado el disco un poco, un poco libre, a algunos se les gusta maldita dignidad. Pero, pues... Eh, el video que se está rotando y la canción que estamos promocionando se llama Ambición. Ambición.